Aquí podemos ver, venga ayúdame, aquí podemos ver la caja que da el gobierno y las cajas de galletas originales. Vamos con las originales primero. Un poco de fuerza. Estas son las originales y deliciosas originales tradicionales. Ahora vamos con la del gobierno. El <risa> hey, sí. ¿Qué, qué le que. El una El esas <risa> El eh, <¿algomó> freso. queso. <risa> Prohibido la venta. <risa>